primera parte. Nomadismo. Capítulo 1. Allá, en el horizonte del camino, se dibuja la silueta de una caravana de nómadas. Avanza pausadamente, como si no tuviera prisa en llegar a un lugar determinado, o como si el tiempo no existiera para estas gentes de costumbres extrañas. Un labrador, desde lo alto de una loma, deja descargar de la viña se endereza y poniendo su mano derecha sobre la frente en forma de visera, observa la caravana con el ceño fruncido. «¡Va, gitanos!», exclama el labriego, «gente de paso que no echan raíces en ningún lugar, vagabundos que creen ser los dueños del mundo, y, sin embargo, no tienen dónde caerse muertos. Y, aun así, creen ser ciudadanos del mundo. Nadie sabe, ni aun ellos mismos de dónde vienen y a dónde se dirigen. Cuatro carros alicantinos, forman la típica caravana de gitanos. Vienen con toldos pintados de color amarillo con tres bandas horizontales, y paralelas, pintadas en los laterales del toldo, y de vivos colores. Azules, amarillas y rojas. Carros de altas y finas ruedas reforzadas con gruesas llantas de hierro, finas varas también reforzadas de tirantillas de hierro. Los laterales, de donde arranca el toldo, están formados por una hilera de finos barrotes de madera, y clavados en tirantilla horizontal también de madera, de donde arrancan los arquillos acampanados, donde reposa el atirantado toldo, terminando en visera en la parte anterior del carro, y que, obviamente, sirve de resguardo al conductor, de la lluvia, y del sol. El labrador, después de su atenta observación... Hace un gesto muy significativo con la mano, y emprende nuevamente su faena, olvidándose por completo de la estrafalaria caravana de gitanos. Una niña, desabrocha las correas que cierra la cortina de lona de la parte posterior del carro, y sacando su morena cabecita, saluda con la mano al laborioso labrador, mientras otra de las niñas, se mira en uno de los múltiples y diminutos espejitos que como adorno, lleva por dentro el carro. El intenso calor del verano, y el constante balanceo del carro, ha hecho caer, a sus ocupantes, en un soñoliento sopor, bañando por el sudor del contacto de sus cuerpos apretujados. Una niña, recostada sobre su madre, no se deja de llorar. Instintivamente, la gitana saca el pecho y la niña se amorra a la teta de su madre, y de nuevo, la gitana caerá en el soñoliento sopor. El conductor que viene al frente de la caravana, luce un sobrero cordobés negro. Su pelo ensortijado, asoma tímidamente por debajo. El rostro quemado por el sol, hace que parezca más moreno que en sí ya son la mayoría de los gitanos errantes por las inclemencias de tener que vivir al aire libre. Gitano de pura raza, sus facciones correctas, parece haber sido talladas en bronce. Su edad, parece no haber rebasado los 30 años. Un cigarrillo casi consumido, está a punto de quemar su poblado mostacho. La soñolienta modorra, le invide ver, el amarillento, y verde paisaje de viñedos y de intensos campos de trigo recién cegados. Sus entornados ojos negros, ni siquiera logran ver la encrucijada que, se presenta en el camino. El pobre animal de Tiro se para, esperando una orden de orientación de su amo para tomar una, u otra dirección pero la orden no le llega. El gitano no sale de su soñolienta modorra, o quizá no le importa demasiado el camino que pueda tomar el animal. Después de unos instantes de espera, sin sentir el tirón de las riendas, el caballo toma una de las direcciones según su instinto. La caravana sigue camino, aparentemente conducida por el gitano que va al frente. Mientras que los mositos siguen los carros, arreando las caballerías de chalaneo y mientras caminan los aprendices de chalanes hablan animadamente de las experiencias de las ferias pasadas y de la próxima que esperan celebrar sobre todo los comentarios se dirigen a sus familiares que hace tiempo que no ven y de otras familias de gitanos sin embargo el tema principal recae sobre las mocidas que acuden con sus familiares a las ferias de pronto a la vista de una viña, interrumpen la animada conversación para salir corriendo hacia el viñedo, con la esperanza de poder encontrar algunas uvas maduras, y poder acallar sus hambrientos estómagos, pero el desencanto vuelve a repetirse. Los jóvenes solo encuentran uvas verdes. Aún así, toman las mejores para refrescar sus adientes y secas gargantas por el polvo del polvo del camino. El balanceo de los carros, hace rechina los resecos ejes ante la desigualdad del camino. El que parece ser el jefe de la caravana o patriarca, se despereza del soñoliento sopor. Y saliendo de su indiferencia ante el monótono paisaje, tira de las riendas al ver un ruido torral que se halla a pocos metros, a la derecha del camino. Los restantes carros hacen lo mismo, y los gitanos, preguntan el motivo de la detención. El patriarca guarda silencio, levanta la vista hacia el cielo y observa la agonía de su luz. «¿Pasaremos la noche en este corral?» responde al fin. Los conductores están conforme con esta decisión, pues saben por experiencia que, donde hay un corral, un pueblo está cerca, y a la mañana siguiente podrán practicar su chalaneo con sus habitantes. Los cuatro carros acampan debajo de un frondoso y viejo árbol. Como de costumbre, son los niños los primeros en apearse de los carros. Medio soñolientos aún por el largo viaje que han tenido que soportar, los gitanillos salen corriendo hacia el interior de corral para satisfacer su curiosidad infantil. Mientras los mayores empiezan a desenganchar las caballerías, las madres gitanas pasan a examinar el corral para preparar el mejor sitio y limpiarlo de cagarrutas de las ovejas. Las mositas descargan la ropa del doble fondo que lleva el carro, los cacharros del arcón situado en la parte trasera del carruaje. Los mositos, entretanto, se dirigen a por hierba fresca, para que, durante la noche, las caballerías no metan bullani, se alejen del corral. Una vez arregladas las caballerías, los mositos vuelven a recoger leña seca, para que sus madres, puedan hacer la cena, y también para alumbrar la oscuridad con el resplandor de la buena fogata. Aunque el sol, no ha llegado aún a ocultarse. Los gitanos preparan hasta el más mínimo detalle para no tener que salir del corral cuando aparezca la noche. Pues ellos creen en los malos espíritus de los muertos. La superstición de los gitanos es tan sumamente grave, que creen con certeza en los espíritus vengadores de las ofensas que pudieron hacerles en vida. Ofensas contenidas en la ley de los gitanos. Sin embargo, los niños, no viendo nada con qué jugar dentro del corral, y sabiendo que la noche aún tardará en caer, se alejan de la vista de sus padres, y así poder jugar libremente improvisando sus juegos infantiles. Como otras tantas veces, no teniendo con qué jugar, Deciden divertirse imitando los problemas que sus padres mantienen con las gentes de los pueblos, experiencias que aún están grabadas en sus retinas, comienza el macabro juego, encorriendo a Rafael y yo. «¡Ascroso gitano! ¡Rata inmunda! ¡Devuélveme mis gallinas! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!» Gritan a Rafael y yo, sus primos. Y él corre delante de ellos como liebre perseguida por galgos. Noctorras, cabrón. Roba gallinas. Cuando te cojamos, te vamos a moler a palos. Cogedlo, que no escape. Avisad a la Guardia Civil. Grita uno de los niños que persigue a Rafaelillo. A por él, que no huya. Todos los chavales persiguen al ladrón de gallinas. Unos con estacas, otros con piedras, todos tras él roba gallinas. En su apurada carrera. El niño que hace de ladrón, de pronto tropieza con una raíz, cayendo al suelo. Los primos de Rafael y yo, aprovechan la ocasión para golpearle e insultarle, con las mismas palabras que tantas veces han oído decir contra sus padres. Todos los gitanos deberían estar colgados por ladrones y vagos. «¡Vamos! Llevémosle al cuartel de la Guardia Civil!» grita uno de los niños. «¡No!» Dice otro de los niños semi desnudo. Primero le daremos una buena paliza, para que escarmiente y después, le llevaremos atado al cuartel. Rafael y yo, como puede, esquiva los golpes de sus primos que interpretan al pie de la letra su papel de labradores agraviados. Y cuando los gitanillos están en lo más interesante del juego, Rafael y yo pide silencio. Pues le ha parecido varados inconfundibles, figuras subiendo por la loma. «¡Callad! Me ha parecido ver algo. Dejarme ya!» grita Rafael y yo. Sin embargo, los gitanillos no ceden en su improvisado juego y siguen golpeándole hasta que él se impone gritando. «¡Basta! Dejadlo ya, por vuestra raza! ¿Es que no os habéis dado cuenta? ¿No habéis visto nada?» «No, no hemos visto nada», Responden a Coro. «Creo que se acercan los jundunares. Guardias civiles. unga Afirma uno de los niños que en ese momento deja de golpearle. —Najemos a penárselo a mansas Corramos a decírselo a nuestros padres. —Dice otro de los niños muy asustado. Y todos se asoman abajo. —Efectivamente, todos los niños, ven como la Guardia Civil... Sube por el serpenteante, camino que conduce al corral donde acampan los gitanos. Sus tricornios despiden destellos con los últimos rayos de sol. Y los gitanillos, con los ojos en muy abiertos y petrificados por el miedo, observan el acceso de la menemérita. Es Rafaelillo, el niño más avispado del grupo, el primero en reaccionar, corriendo con todas sus fuerzas hacia el corral perseguido por el resto de los niños. Bye. «¡Dai! ¡Os jundunares! ¡Sos vinelan madre, madre! ¡La Guardia Civil! ¡Que vienen aquí!» Gritan los niños a viva voz. El espanto de los gitanos se dibuja pronto en sus rostros. Las mujeres, sin demora, empiezan a recoger los niños más pequeños, por si acaso tienen que dejar el corral precipitadamente. La voz del patriarca suena tajante. «Najen, chalemos «Huyamos, no. corred». Los gitanos no esperan una nueva orden del patriarca. Con la mayor rapidez, se disponen a enganchar los carros mientras las mositas, por costumbre, ya comienzan metiendo la ropa de aquellas formas. Los jóvenes chalanes ayudan a sus madres a subir a los más pequeñitos en los carros, y poder salir, huyendo como si el diablo les encorriese. Sin embargo, todo esfuerzo es vano. Cuando se disponen salir del corral, la guardia civil llega a la puerta, pillando a los gitanos en su maniobra de escape. Y la menemérita, mosqueada, detiene la acción de los gitanos, apuntándoles con sus fusiles. Les da el alto. La súbita aparición de la Guardia Civil, deja paralizados a los nómaras, sin saber qué decir o hacer. Uno de los gitanos dice en voz baja, y encaló. «Nestas abelan. Nos matan». En ese instante, los niños arrancan a llorar, y las mositas, se sitúan detrás de sus madres. Y a los jóvenes, se les pone el rostro muy serio. La voz de mando de la Guardia Civil estalla de nuevo como una bomba en los oídos de los gitanos. «Así que huyendo de la justicia, eh», dice al fin uno de los guardias civiles con cierta ironía y cara de pocos amigos, «a ver, decidme, ¿quién os ha dado permiso para acampar aquí? ¿Por qué intentabais huir de nosotros? El patriarca gitano sabe que debe intentar ser sumiso con la Guardia Civil» es la única manera de poder librar a los suyos de males peores. Así que da un paso al frente para dialogar con ellos. De pronto, uno de los civiles que ha quedado retirado, guardando la espalda a su compañero, deserraja su fusil cuando ve avanzar al gitano, y con gesto provocativo, detiene el intento del patriarca. «¡Quieto! Si das un paso más, te salto la tapa de los sesos». El gitano se detiene en seco, y con voz apaciguadora le dice. «Usted perdone, señor guardia. Crearme que no intentaba nada malo, Solo deseaba ser amable. Además, ¿no era nuestra intención detenernos en este corral? El motivo de hacerlo, es porque se nos ha hecho muy tarde, y, como ve, las criaturas están muy casadas para proseguir viaje. Como padre, usted lo comprenderá. «Además, como ve, el corral está abandonado y vacío. Somos gente de paz, y yo respondo de todos los que me acompañan. ¿Y quién eres tú para responder de toda esta gentusa de ladrones?» Pregunta el guardia civil levantando la voz. «El más viejo de todos, señor guardia. Por eso, y por algo más, mi gente me respeta. Y sepa usted que no somos gentusa ni ladrones». Somos gente honrada que nos ganamos la vida con nuestro trabajo. Sí. Entonces, ¿por qué intentabais huir de nosotros? ¿Qué ocultáis a la justicia? Pregunta el que lleva la voz cantante en tono agrio, tratando de intimidar a los gitanos. Nada. Se lo juro por Dios, señor guardia. Responde el gitano viejo, haciendo con exagerada ceremonia la señal de la cruz. El guardia civil. Líbido por la blasfemia del gitano, responde. ¿Cómo te atreves a mencionar con tu asquerosa boca el nombre de Dios? Si ninguno de vuestra calaña cree en el cielo ni en el infierno. Embusteros. Raza de ladrones. Vosotros los gitanos, solo creéis en vuestra maldita ley, y en vuestras oscuras tradiciones. Vamos a ver. ¿De dónde habéis sacado esas caballerías? —No me dirás que las habéis comprado con vuestro dinero. Pregunta el de la voz cantante, en tono acusador. El patriarca, al escuchar semejante acusación, palidece. Un murmullo se deja oír entre los gitanos, y el miedo aparece dibujado en sus rostros. —Así es. Y aunque usted no lo crea, con nuestro dinero las hemos comprado. Tenemos papeles que así lo demuestra. —Quiere verlos. Antes que el guardia civil responda, el gitano mete la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de panaliza, intentando sacar la cartera. —¡Alto! —Un movimiento más, y te dejo seco de un tiro. La amenazante voz, del segundo guardia civil, detiene en seco el gesto del patriarca con la cartera en la mano. —¡Tranquilo! —¡No dispares! —le grita su compañero. ¿No ves que es solo una cartera? Los gitanos están tan asustados que no logran pronunciar palabra alguna, o quizás sea por respeto al patriarca o temor por su integridad. La voz interrogante vuelve a sonar de nuevo. A ver, dame esa documentación, y la de todos tus compinches. Guías, yes. salvo conductos, y toda la documentación de vuestras pertenencias, y ya veremos, si las caballerías son vuestras, o son robadas. Inmediatamente, se procede a examinar la documentación que cada uno de los gitanos van entregando al de la voz cantante, con cierto miedo y temor. Mientras su compañero, situado en la puerta del corral y con el fusil echado a la cara, vigila el mínimo movimiento sospechoso de los nómadas. Sobre todo, a los más jóvenes que observan nerviosos. Examinadas la documentación de los gitanos, el guardia civil, Muestra un claro gesto de disgusto, pues, al parecer todo está en regla. Todo parece estar bien. Dice al fin. Sin embargo, no me fío de vosotros. Siempre andáis trampeando las guías de una caballería de unas a otra. Así que decidme, sin más dilación, ¿de dónde proceden estas guías? ¿Son de estas caballerías, o provienen de otras que ya habéis vendido? El patriarca empieza a ponerse nervioso. La experiencia le dice que va a tener complicaciones con esta pareja de la Menemérita. Pues intuye a la clase de hombres que solo buscan la humillación a los demás para así satisfacer su propia violencia interior. Mientras su compañero sigue vigilando a los jóvenes gitanos, el que interroga observa al patriarca con ojos de cuchillo, arrogante y provocativo frente al más débil. El gitano viejo sostiene por un momento su mirada. Sin embargo, tiene que agachar la cabeza con gesto de sumisión. En sus ojos, ha creído ver la frialdad del diablo. Y el silencio del momento, parece eterno. Las familias gitanas, que saben que el patriarca no niega la cara ante ningún hombre, temen que ocurra lo peor. Es el gitano quien rompe el molesto silencio. Las guías son de estas caballerías se lo juro por mis muertos, que es la palabra más sagrada de los gitanos. Además, usted ha comprobado que llevamos todo en orden y en regla. El guardia sí si vio duda unos instantes, sin embargo, tiene que rendirse ante la evidencia. Está bien, por esta vez, os libráis de venir al cuartel. Así que recoger vuestros harapos y desaparecer de mi vista, de toda esta comarca antes que me arrepienta. Y el gitano viejo, que cree notar una cierta humanidad en el tono de voz del guardia civil, se atreve a replicar. Ahora que sabe que no hemos cometido delito alguno, que todo está en regla, le ruego por Dios, nos deje pasar la noche aquí. Por favor, tenga usted compasión de nuestras criaturas. Es muy tarde, y no sabemos a dónde ir. Hemos caminado todo el día y nuestros hijos aún no han probado bocado. Sea usted bueno con nosotros. Al escuchar la rogativa del gitano, el rostro del guardia civil se torna rojo de ira, y responde. Pero, ¿quién te crees que eres, cochino gitano? ¿Cómo te atreves a desobedecer mi autoridad? Me digno a concederte un favor, y, vamos, que te crees ya el amo del mundo. Inesperadamente, la recia mano del guardia civil se estrella en el rostro del viejo gitano. Un sordo griterío se eleva en el campamento. Los niños se acurrucan detrás de sus madres, llorando con voz en grito. Una mujer de pelocano lanza un largo lamento, como si ella hubiera recibido el golpe de su marido. Se pone delante del patriarca, entre este y su agresor. Gritando desaforada para atraer contra ella nuevas y posibles agresiones. El guardia civil que no capta la noble intención de la gitana, y cree que intenta atacarle con una tijera, ido de rabia, la derriba de una patada en pleno vientre. Al revuelo, a punto están los más jóvenes de saltar contra su agresor, y que su compañero de cerraje su fusil dispuesto ya a disparar contra los gitanos. Pero el patriarca de los gitanos, que siempre vela por los suyos, apercatase de la grave y confusa situación, les manda una instantánea orden en caló. —Nastis. —Nastis querar, que nos das a, a Tazares. —No. —No lo intentéis, que nos matan a todos. Al oír los jóvenes la tajante orden del patriarca, detienen en seco su insensata acción. Y el gitano agredido gitano, sonriendo les dice. ¿No veis que no pasa nada? Vuestra tía está bien, y el señor guardia tiene razón, hemos desobedecido su autoridad. Exclama el patriarca, tratando de calmar el exaltado ánimo de todos los allí presentes. Le ruego, señor guardia, que acepte mis disculpas. Perdóneme. Le aseguro que, no volverá a repetirse ni, nos verá más por aquí, le doy mi palabra. Poco a poco. El enfurecido guardia civil, ante la prudente actuación del patriarca gitano, se va calmando. ¡Ole tus cojones! Veo que eres astuto, piojoso gitano, y con ello has evitado un gran problema a los tuyos, quizá la muerte de alguno. Sin embargo, a mí no me engañas, hijo de mala madre. Así que te lo repetiré una vez más. ¿Os doy cinco minutos para que desaparezcáis de mi vista? «De aquí, y de todo este territorio. ¿Lo has entendido bien? ¿De toda esta comarca?» «Sí señor, lo que usted diga». Responde el gitano con los puños apretados hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos. El patriarca recuerda a su madre ya fallecida. Y un pensamiento pasa por su mente. «Si no fuera por la seguridad de mi familia, no se quedarían así las cosas». Este vengue, demonio, se iba a enterar lo que es llamarme hijo de mala madre. Antes la muerte. Y a la orden del gitano viejo patriarca, las familias gitanas, salen a toda prisa del corral, antes de que se arrepienta la guardia civil y tenga que ir todos conducidos al cuartel. En sus rostros, se nota un hondo pesar, y, sin embargo, una cierta alegría de haberse librado, al menos por esta vez de algo que podría haber sido muy grave, y que por las sensates de su patriarca se habían librado. Y de nuevo otra vez en los caminos polvorientos del nomadismo, en sus negros horizontes, caminando sin saber a dónde ir. La caravana de gitanos, desaparece tragada en la oscura noche, mientras la pareja de la menemérita observa con satisfacción, haber cumplido con su misión de limpiar la zona de estos conflictivos nomaras.